Oye, estamos aquí ya en el estudio con un amigo de la casa, un amiguito mío. Bernardo Jabal Quinto, el economista grandioso que nos acompaña siempre. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, gracias. Gracias por nuevamente invitarme. Ya me siento de la casa. Eres Estoso. de la casa. Eres de la casa todo el rato. Oye, eh, Bernardo, vamos a hablar eh, de el, de, del sistema de las pensiones de Chile. ¿Cuál sería la mejor, el mejor sistema de mejor de pensiones? Que estamos finalmente hoy día en una, en, en conversaciones. Eh, vamos a ver qué pasa con la nueva constitución. Algunos dicen que, que no está asegurada. Ah, la Plata, otro que sí, oye, ha sido como una, una eterna conversación, ¿eh? Vamos a ver eh, una nota introductoria y después vamos a conversar. El presidente Gabriel Boric anunció este mes que presentará en agosto su esperada reforma del sistema de pensiones y prometió una jubilación mínima universal para todos los mayores de 65 años de 250 mil pesos. Llegó el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social y en donde nuestras legítimas ideologías no entrampen la necesidad de chilenos y chilenas de tener una pensión digna, dijo el mandatario durante su primera rendición de cuentas en el Congreso. La reforma previsional, apuntó Boric, se presentará tras un proceso de diálogo social amplio con participación de trabajadoras, empleadores y expertas. ¿Cuál es el sistema de pensiones más justo para Chile? Un experto lo señalará ahora en Emprendidos. Y aquí estamos con el experto que nos dirá cuál sería el mejor sistema de pensión. Bernardo, a ver, hablemos un poco del actual. Eh, ¿Cómo funciona así a grandes rasgos el actual, el actual sistema de pensión que está tan maltratado? Es, es bastante confuso mm. lo que el tema que vamos a conversar porque, mira, nadie entiende nada de sí. lo que está ocurriendo. Sí. Entonces, yo quiero eh, partir de la base de que a, a Chile se le prometió un sistema de pensiones, que son los fondos mutuos, en mm. los cuales eh, íbamos a percibir casi lo mismo de lo que nosotros habíamos ganado durante nuestras vidas y eso finalmente no ocurrió y hoy una persona que se eh, jubila recibe 168 mil pesos aproximados sí. por ejemplo yo mira, he cotizado pero voy a recibir una pensión miserable mm. ¿ya? Eh, y como tengo doble nacionalidad ...prefiero jubilarme en Estados Unidos... ...porque el sistema norteamericano... ...nunca falla, no depende de nadie... ...y la gente realmente tiene... ...una edad de júbilo... ...porque es supuestamente donde tiene ...tienen tal. que disfrutar de la vida... ...de Golden Age... ¿eh? ...entonces... ...acá en Chile... ...nadie puede vivir con una pensión... ...de ni siquiera de, de 400 mil pesos... Mm. ...porque arrendar una pieza... ...te cuesta 250 mil pesos y el resto cómo vives con el resto, entonces yo creo que durante el, el, el tiempo en el cual esto se prometió a todos los chilenos diciéndonos va a ser un sistema fantástico, yo me acuerdo eh, de, lo, de los programas que salían en la televisión eh, era todo maravilloso mm. y ahora que hicieron un una, una cambio de ley en el cual las Pérdidas en vez de asumir los que están administrando los fondos las asumimos nosotros. Este, este semestre, todas, todas las, todos los fondos tuvieron sí. pérdidas. El único que tuvo ganancias fue el, el E, que ya. fue. Entonces, eh, tú dices eh, por qué, por qué si hay tantos mecanismos, para poder invertir y tener gente que está administrando tu dinero, porque es nuestro dinero, ¿por qué te traspasan las pérdidas a ti y no las asumen ellos? y Ellos son los que están haciendo mal la pega. Entonces, eh, a mí me da la impresión de que en este minuto todas las promesas que, que están haciendo, porque dicen que van a subirlas a 400 mil pesos, lo que mm. estaba diciendo el presidente, Sí. Me, ...yo me pregunto de dónde van a sacar la plata... ...segundo, están, hay, un, hay, hay, un, hay una pelea interna eh, en el Parlamento... ...porque quieren la, los fondos de pensiones que están aquí en Chile... ...quieren sacarlo al exterior para que renten más... ...entonces, eh, y, y, si, y si la constitución no lo acepta... ...entonces tampoco la constituyente, perdón, no lo acepta... Mm -hmm. ...no va a pasar absolutamente... ...entonces estamos en una tierra de nadie en este minuto... Y nadie sabe lo que va a ocurrir, porque imagínate, sí. sale la, la, la gente, no se sabe si, si va a ser el rechazo o. No, pero todavía la, no se sabe, no hay claridad para nada. No hay claridad. A, ayer yo estaba viendo eh, eh, Moody's, por ejemplo puso... Un, sí, lo, lo, lo, lo, lo, le fue una noticia que la comentamos ahora recién con Rubén, sí. Claro, o sea, es, es mucho más peligroso que salga el rechazo a que salga el aprobado Entonces, ¿cómo, cómo le, le explicas tú eso a la gente? Y bueno, el presidente de Estados Unidos dice que Chile es un país súper bueno para invertir, pero tenemos todos estos... No, sí, es como que vivimos una realidad paralela Totalmente, es como una cosa en la que se dice Otra cosa en la que real, la que realmente es Y lo que está pasando Claro, entonces si nosotros si, si tú me preguntas a mí ¿Cuál es el sistema que a mí me gustaría Que existiera en Chile? Sería como lo teníamos antiguamente Que era un sistema de reparto En el cual siempre tú ibas a tener una jubilación Que, que era casi igual a la de tu salario Pero nos hicieron cambiarnos a, a todos nos vendieron, como se dice en buen chileno, la, la pomada mm. y nos cambiamos todos a, a, estos, a estos nuevos fondos y la verdad de las cosas es que eh, no rentan lo que realmente uno esperaba. No, pero ahora se habla de cierto de que se, sería un sistema mixto, ¿no? Que, que son como, eh, te, a los aportes serían tres, eh, del empleador, el empleado y el Estado cierto una una cosa así que es más o menos lo, lo que lo que lo que uno lo que uno optaría y que el, el empleador te pondría el 6%, una cosa así no es el 6%. Sí, pero pero quién lo va a administrar el estado sí y tú quieres que administre no. el estado tu dinero no yo tampoco no es ¿no? ¿No cierto no. entonces por eso que te digo es, es complicado por eso que yo preferiría de que esto regresara al a, a modelo que existía antes, que real, que lo tienen los militares. Sí. ¿okay? Y ellos reciben unas pensiones que son, pero... Hermosas. Tremendas. Sí. ¿okay? ¿Sí? Entonces, ¿por qué irnos por otros, buscar diferentes caminos cuando sabemos que ese, ese es el sistema que funcionaba antes y que seguiría funcionando y que es como un sistema del Social Security que hay en Estados Unidos, mm. en el cual tú realmente vas a tener una jubilación decente? O sea, yo te digo, honestamente, me parece que eh, están haciendo una cantidad de promesas, hablando en el aire, sin realmente, eh, a mí no me convence, a mí no me convence cuando no se hablan con número, porque soy economista por por, por, por entrenamiento. A mí me gusta que me digan, o sea, el discurso eh, reciente del presidente habló de. ...tantas cosas... sí y, ...y hemos cumplido... ...alguna de las promesas... ...nada... ...entonces es, es como tirar... Eh, ...música en el aire... Y, mm. ...y no se ha cumplido nada... ...entonces... Si ...vuelvo atrás... ...tú me preguntas... ...¿cuál sería el mejor sistema de pensiones... Sí. ...para Chile... ...yo siento que... Eh, ...nos están... Eh, ...metiendo... ...cosas en la cabeza y realmente nos están desinformando. ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que ocurre cuando a ti te desinforman? Tomas buenas decisiones... Malas, porque te enredan. Te enredan. No hay claridad. No hay claridad, como sí. lo que está pasando en la constituyente, que realmente la gente no entiende absolutamente nada, nada porque quién se va a poner a leer que la bajaron a 399 páginas. ¿ya? Entonces, sí. la verdad es que yo creo que... Eh, como persona de números, a mí me gusta que me expliquen con peras y manzanas. Mm. Y me dicen, mira, nosotros vamos a invertir este año 400 millones o billones en los fondos de pensiones mm -hmm. para que la gente pueda recibir un salario X. Pero si tú dices, vamos a darles que tengan una pensión aproximada de 400 mil pesos, pero no te dicen cómo... ¿Por okay, porque de dónde van a sacar la plata? Claro, es que, es que, sí, pues que esa es la pregunta. Exacto. Hay mucha promesa, pero ¿de dónde van a sacar toda la plata eh, que, es, que es necesaria para eh, llevar a cabo todas estas promesas? Eso es nefasto para un país porque crea una cantidad de incertidumbre que la gente en vez de llevar la plata al banco, que lo que está haciendo es metiéndola debajo del colchón. Entonces tú ves un... Peor, hoy día es muy malo eso. Es muy malo y sí. mucho capital que está saliendo sí. al extranjero. Entonces, sí. que tú me venga a decir en, en, en la cumbre de la América, eh, vengan a invertir a Chile y con todo lo que están hablando, más encima se equivoca una cantidad de veces hablando que no está presente Estados Unidos y está el señor al lado. Entonces, yo siento que, mira, eh, lamentablemente... Este gobierno tiene muy mala comunicación. Mm. Dicen que van a salir y van a escuchar a las personas y lo único que yo estoy viendo es que realmente no lo hacen. Si no, si no es la televisión, que después los censuran porque le empiezan a preguntar a las personas lo, malo que, lo mal que está la situación realmente económica del país, sí. los cortan y no lo muestran. ¿Te das cuenta? Ah, sí, eso ha pasado. N Mucho. Eh, sí, sacan a, la, a los entrevistados, de repente cuando se van muy bien, claro. empiezan a decir cómo está la situación y bla, pues, los, los cortan. Por supuesto, pues, gente ¿Sí? con cáncer, ¿no es cierto?, que tienen un montón de problemas. Y, y, y bueno, realmente este era. Un, la gente lo eligió al presidente porque dijo que iba a escuchar a las personas. Y está haciendo absolutamente nada de lo que prometió. Mm. Entonces, no sé, yo Tú sabes, a mí como economista me interesan los números. Sí. Y con los números que ellos tienen en este minuto, están pidiendo préstamos, están pidiendo una cantidad de dinero en el extranjero. Nosotros teniendo el dinero aquí en Chile, en fondos soberanos, tenemos eh, una cantidad de, de dinero acumulado. ¿Por qué no usamos nuestro dinero para poder eh, manejar todas estas deficiencias que hay? Mm. Imagínate, estamos hablando de, la, de, la, de del tema tributario Que también tiene que ver justamente con las pensiones Si tú le subes el, el, los tributos a las empresas ¿Quién paga eso? No lo va a pagar la empresa Lo vamos bueno, a pagar nosotros los, los usuarios finales Porque ellos van a decir que lo paguen ellos es que Bueno, si finalmente somos nosotros los que pagamos todo Al final también Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial Y ya volvemos con más Y tenemos vamos a volver con las preguntas de ustedes en la casa Estamos de vuelta aquí en el programa con nuestro querido Bernardo Jabalquinto, economista. Estamos hablando del sistema de pensiones. ¿Cuál sería el mejor sistema de pensiones para Chile? Siendo el que el de hoy eh, al parecer es nefasto, ¿no? <risa> eh, vamos a ver eh, preguntas de, de la gente. ¿Existe otro país que tenga el sistema de pensiones igual a Chile? Laura de Quiricura. Exacto. Sí, está Australia, está Perú y... Eh, Hubieron intentos de otros países de tomarlo, pero no, no resultó. ¿No resultó? No. No pasó nada. Ya. Bueno, de hecho, Australia dice que te, mal, ¿no? No, no. no porque, anda pésimo. No, Perú, de hecho, la gente pudo retirar todo su dinero. Sí, tal cual. Vamos con otra. Con el sistema que hay, ¿cómo puedo incrementar mi futura pensión? Carlos de Peñarol, en A ver, Carlito. Con el sistema que hay, ¿cómo mm. puedo incrementar mi futura pensión? Uf. Lamentablemente, tú no puedes retirar el dinero, entonces eh, la única fórmula es, eh, dependiendo del de momento, porque en si hoy te cambias de pensión a la más rentable, que es la A y la B, que es como la más riesgo. De mayor riesgo vas a, vas a rentar mucho más dinero. Mm. Pero en este minuto... No si, es el momento. No es el momento de cambiar. No. O sea, uno tiene que esperar de que esto vuelva a... Se estabilice. Se estabilice, vuelva, porque si no es plata, dinero perdido. No lo vas a recuperar nunca más en la vida. Ya, entonces no, quédate ahí por ahora. No, no, es que que nada, se quede hasta que, hacer, que se estabilice. Hasta que se estabilice, sí. Vamos con la última. ¿Qué te parece que la economía chilena dependa de... Los dineros de las pensiones. Ah, sí. ¿Qué te parece que la economía chilena dependa de los dineros de las pensiones? Victoria de las Contes. <risas> la cara. <risas> sí, yo también. Como que, como, yo creo que es... Que es. No, no. ¿Qué te parece que la economía chilena dependa tanto de los dineros de las pensiones? donde grandes empresas se financian con estos recursos económicos. Ah, yo creo que ahí como ahí, es que se ahí, ahí, ahí sí, ahora. Sí, yo creo ahora que ahí la sí, sí. Lo que pasa es que mira, en Chile hubieron dos reformas de capitales que se hicieron en los gobiernos anteriores. Creo que fue durante los gobiernos eh, el gobierno de Ricardo Lagos, hicieron dos y se trató de hacer el tercera reforma de capitales. Mm. Y no se, no se logró hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Chile no tiene un fondo de capitales para poder prestarle grandes cantidades de dinero a las empresas. Porque los bancos no tienen la capacidad para poder prestar grandes cantidades de dinero como pasa en otros países. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Si una pequeña, mediana, empresa grande que... que, que que paguen más de 250 mil UF, quiere mm. pedir un préstamo, los bancos tienen que hacer eh, préstamos sindicados, o sea, tienen que juntarse varios bancos para poder prestarle esa cantidad de plata. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los grandes empresarios, como tienen tanto poder en Chile, mm. toman dinero de nuestros fondos de pensiones mm. y se prestan plata a ellos autorizados nuestros gobiernos y ellos salvan sus propias empresas y siguen funcionando tranquilamente usando nuestro dinero, eso es lo que lo que estaba preguntando oye, eh, un día podríamos tener, sería hermoso a, a Bernardo y a Hernán Calderón, a ¿eh? los dos porque de verdad, o sea, ahí, ahí es para hacer un programa entero, porque entre los tres chanchitos, de verdad, o sea, es, es, el país es hermoso como, como se mueve este, como, como uno dice, bueno, entonces, ¿por dónde esto se mejora? Es claro. muy complejo. Bueno, salió un artículo muy bueno en el New York Times que decía, Chile no es un... País, un country, es un country club. ¿Ah? Es un country club, <risa> <Es> un, <risa> genial. ¿Ah? imagínate, no es un país, es un country club, claro, porque están todos conectados, entonces, pocha, un amigo del juez, no vas a ir nunca a la cárcel, entonces. Qué Mira. pena, pero es cierto, es verdad, qué pena, Entonces, pero es así. Claro. Sí, sí. Oye, eh, Bernardo, gracias por estar con nosotros, se nos fue el programa. Se sí. nos fue. Así es, así. bueno, pero entretenido siempre lo, la, los temas de conversación. Sí, siempre un agrado estar contigo. Ok, igualmente, y gracias a todas las personas que nos escucharon, por supuesto, y que eh, vayan <risa> vamos, sacando. En, en vamos, claro. vamos a preparar el programa de verdad con el nanito. me encanta, me encanta la idea. Ya. Vamos a una pequeña pausa, última, y ya volvemos con más emprendidos